Estamos cerca. Joan, ella es mi hermana Laura. Paco. Hola. ¿Lo sigues queriendo? ¿Por, por, por, por, por, por, por, por. Irene. Irene. ¿Le ha pasado algo a toche? No es obra de desconocido. <ríe>